Buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación en esta sesión dedicada al saneamiento y depuración organizada por la SEGIB en colaboración con la, la EFIB, con el Fondo de Cooperación para el Saneamiento de la EFIB en el marco de la Semana Ambiental Iberoamericana. En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento en mi nombre y en todos los panelistas para poder aprovechar después los minutos. A todos los organizadores de esta agenda y en particular a la conferencia de directores iberoamericanos del agua y al centro de formación de Santa Cruz en Bolivia. Por brindarnos esta oportunidad de intercambiar experiencias sobre el recurso hídrico y en particular hoy de tratar los avances en el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, los instrumentos y alianzas internacionales para impulsar el desarrollo. Sabemos bien de la importancia de contar con una adecuada gestión y tratamiento de los vertidos de aguas residuales para el medio ambiente en general y, a su vez, desde un punto de vista higiénico-sanitario, de lo esencial que resulta asegurar el saneamiento para la población. Pero ambos aspectos están directamente vinculados y entretejidos y requieren de un abordaje conjunto para poder lograr las soluciones más eficaces para el logro de los ODS y no dejar a nadie atrás. En el espacio iberoamericano y bajo el liderazgo de los países de la región son muchos los actores que colaboran para aumentar la proporción de población conectada a sistemas adecuados de saneamiento y de curación, para propiciar así una calidad adecuada de los cuerpos de agua. Las autoridades responsables en los diferentes países se unen instituciones, organismos, asociaciones internacionales que apoyan para poner los medios que permitan impulsar ese desarrollo no solo a través de la búsqueda de financiación, sino también a través del impulso de estrategias que faciliten su avance El objetivo de esta sesión, de esta mesa redonda, es el de compartir varias de esas iniciativas y estrategias existentes y profundizar en los mensajes clave en este ámbito para que puedan contribuir a la agenda medio medioambiental iberoamericana. Por cierto, un aviso. Durante la sesión, el chat se mantendrá abierto para que todos ustedes, el, el público en general, puedan también realizar sus aportaciones para la elaboración de esos mensajes. La verdad que es un placer poder contar hoy con este panel de lujo. Cinco ponentes excepcionales a quien doy la más calurosa bienvenida y agradezco enormemente su presencia. Brevemente, sus currículums abreviados los tienen en, en la agenda. Eh, pero les presentaré brevemente. Sergio Campos, jefe de división de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y promotor en América Latina y el Caribe de numerosas eh, iniciativas regionales en el sector. Solo mencionaré ahora el recién lanzado Observatorio Latinoamericano para Agua y Saneamiento en el que participamos junto a otros muchos socios de la región. En segundo lugar, Ignacio del Río, jefe del Área de Tecnologías del Agua del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, organismo técnico de la administración española que presta apoyo y asesoramiento especializado a varias instituciones públicas, entre ellas el Fondo del Agua, con quien colabora desde hace más de 10 años. Eh, Catarina de Alburquerque, actual directora ejecutiva de la Alianza Global Saneamiento y Agua para Todos. Entre otras muchas cosas, Catarina fue la primera relatora especial de Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Es posible que Catarina se incorpore un poquito iniciada la sesión. En cuarto lugar, Álvaro Araya, director de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales de Sistemas Periféricos del Haya, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con más de 18 años de trayectoria profesional en este ámbito y que además es profesor de la Universidad Técnica Nacional. Y por último, pero no menos importante, Raísa Reyes, la responsable de la División de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento de la República Dominicana. Como ven, cinco primeros espadas eh, para tratar hoy el tema que nos ocupa. Sin más dilación, Damos, peso, damos paso a la, a la mesa redonda. Sergio, eh, los datos sobre la situación actual de los niveles de saneamiento y tratamiento de residuales en la región muestran cifras todavía francamente bajas. ¿no? El BID trabaja intensamente para promover el desarrollo del saneamiento en la región. Y entre, entre otras iniciativas, habéis impulsado eh, el saneamiento óptimo, la estrategia que. que promueve un nuevo paradigma para alcanzar el saneamiento universal. Aunque la iniciativa, la verdad, es que cada vez es más conocida en la región, te pediría que nos señalaras qué, qué elementos destacarías de la misma. Eh, estimada Carmen, muchísimas gracias. Eh, felicitaciones por la organización, de este, la organización de este evento tan importante um, y por lo acertado del tema. Sin lugar a duda, el principal reto para Latinoamérica en, en la actualidad y por los próximos 10, 15 años, va a ser el saneamiento. Este, nosotros vemos el, el reto de saneamiento en cuatro dimensiones. La primera es la dimensión del acceso. Eh, de acuerdo a las metas del milenio que todos este, impulsamos, todos los países se esforzaron por lograr y que Latinoamérica este, fue uno de los países de las regiones que más avanzó en este sentido, nos indican que más de 225 millones de personas tuvieron acceso. Sin embargo, ese avance importante, el, es, no, el logro no era suficiente, el avance no fue suficiente. Habían más de 19 millones de personas que defecaban al aire libre y este había 105 millones de personas con eh, acceso a saneamiento mejorado. Este, cuando nos comparamos o nos analizamos o analizamos la cobertura con base en la definición de las metas de desarrollo sostenible, esas cifras se multiplican. En saneamiento hay más de 450 millones de personas que no tienen manejo adecuado de secretos. Eso es más de dos tercios de la población total de América Latina, de América Latina y el Caribe. Entonces, ese es un gran desafío que, que, hay que, que, hay, que hay que abordar y al que hay que hacerle frente. Ese es el gran desafío para Latinoamérica. En agua, en agua potable este, estamos cerca. Hay mucho que mejorar en eficiencia, en gestión, en acceso, en, en digitalización. Pero donde la brecha de acceso más grande la tenemos en manejo adecuado de excretas, en saneamiento y en tratamiento de aguas residuales. Entonces, la primera dimensión es el acceso. La segunda es la financiera. Este, para poder lograr las metas de desarrollo sostenible, nosotros estimamos que solo en saneamiento se necesitan 15 mil millones de dólares por año por los próximos 15 años. Y la región está invirtiendo hoy en día menos de la mitad. Entonces hay que más que duplicar lo que se está financiando y hemos visto que la financiación no se está materializando de la manera en la que queremos y es peor, más aún o, o, o peor los efectos del cambio climático están haciendo que esa barrera sea cada vez más grande. Eh, solo basta mirar atrás dos o tres años, eh, huracanes como Iota, como Eta, como Dio, Dorian, como María, han devastado mucha de la infraestructura. Este, incrementando, incrementando los déficits. Entonces ese sería el, el, el segundo desafío, el, la financiación. El tercero es en el tiempo. Si nosotros continuamos haciendo la infraestructura de la manera en la que lo estamos haciendo, vamos a lograr las metas del milenio en el 2040 para saneamiento y las metas de desarrollo sostenible en el 2073, es decir, casi en, en 100 años. Este... Entonces esa es la otra dimensión, en el tiempo nosotros tenemos que encontrar la forma de hacer esta, cerrar esta brecha y cerrar esta es brecha financiera este, en un plazo mucho más corto, si queremos cumplir la meta. Y en la cuarta dimensión es la complejidad de la solución. Este, en, en, en, en agua potable el, el llevar acceso no es tan complejo como en el saneamiento porque en el saneamiento muchas veces la solución implica un reasentamiento de asentamientos informales o el, el pensar fuera de la caja y traer soluciones no convencionales. Y ese es un salto que todavía no se ha dado en la región. Eh, en resumen, esas serían las cuatro dimensiones de dónde estamos. Una brecha de acceso importante, una brecha financiera importante, una necesidad de poder cerrar estas brechas en tiempo y una complejidad técnica para poder dar las soluciones. Paro acá este, para continuar la conversa. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Desde luego, un reto enorme por delante para cerrar todas estas brechas. Ignacio, eh, Tepe, me dirigiría ahora a ti. Eh, en el Fondo del Agua venimos trabajando desde hace muchos años en la región, acompañando a los países tanto en la financiación de infraestructuras apoyo de la operadores como en el desarrollo de de, de políticas, de planificaciones y normativas. Entre estas iniciativas para impulsar el desarrollo sectorial, querría destacar ahora la elaboración de unas recomendaciones para la planificación sector, sectorial y la estrategia regional de apoyo al desarrollo de normativas, iniciativa que, que se está poniendo en marcha con la colaboración de la CODIA, del, fin del BID, de otros muchísimos actores y, por supuesto, con el apoyo del CEDEX. Eh, ¿Podrías comentar brevemente estas iniciativas, Nacho? Sí, hola, buenos días. Pues muy rápidamente, esto se trata de, de dos iniciativas concretas que nacen también de la experiencia, esta experiencia que ha apuntado ya Sergio, compartida yo creo por todas las instituciones, un conocimiento, unas inquietudes, ¿no? Eh, y que tratan de dar respuesta o apoyar en, en, en alcanzar un desarrollo mejor, más centrado y abarcando la globalidad del problema. ¿no? Eh, estas dos iniciativas son, me, me van a perdonar, ya sé que es muy de tiempo, pero yo creo que es más rápido si puedo compartir realmente una, unas cuantas transparencias. Esta iniciativa, como, como digo, eh, son dos. Una de, de unas recomendaciones para la planificación sectorial, esto una idea que cuajó en la CODIA de 2018 en unos diálogos técnicos sobre la materia y muy básicamente lo que consiste es en elaborar unas recomendaciones que ayuden a los técnicos, a los países, a analizar eh, la complejidad del desarrollo, del saneamiento y del tratamiento de aguas en su, en su integridad, en todos los problemas y que no va enfocado solamente a las infraestructuras, sino que va enfocado a alcanzar un escenario donde se puede alcanzar un servicio sostenido en el tiempo, un servicio en muchos casos es nuevo, muy nuevo, como el, el tratamiento de agua resuelto. ¿no? Entonces, eh, eh, con esta especie de huevo frito, lo que intento es marcar un poco los, los ejes de desarrollo, cómo se han centrado las ideas, ¿no? un, se basa en un desarrollo de las infraestructuras clásicas, de la necesidades de financiación también. también de un desarrollo de los sistemas de gestión, de contar con unos operadores capacitados, con recursos y profesionalizados. Y también en el desarrollo de una demanda, ¿no? Algo que es muy sencillo conseguir en el abastecimiento, pero que no es tan sencillo conseguir en el tratamiento. Un usuario que esté eh, dispuesto a pagar y concienciado en ese servicio, ¿no? Este trinomio de usuario la los elementos con que se presta el servicio y el prestador del servicio es lo que conforma la gobernanza del servicio, ¿no? Y no basta con trabajar solo uno de los ejes, hay que trabajar en todos ¿no? Porque si no, no alcanzaremos los sostenible. Evidentemente todo esto no se puede conseguir sin un marco normativo institucional adecuado, sin unos profesionales capacitados en todas las funciones y con un marco de financiación lo destacaba Sergio antes, que ampare todo este desarrollo, ¿no? Y luego... Viene condicionado evidentemente por el abastecimiento, la gestión de pluviales y tiene otras, otras actividades relacionadas. ¿no? Las recomendaciones es un documento que, como digo, salió en la conferencia de directores del agua, se, se adoptó como una parte de la hoja de ruta de la CODIA, se están elaborando con el soporte de la cooperación española y con el impulso de la CODIA. Y es un documento que, aunque se encuentra bastante avanzado, es ahora donde se va a abrir a la colaboración de expertos, técnicos, instituciones con la idea de que salga lo más consensuado y enriquecido posible. ¿no? Eh, que un, plantea una metodología clásica de planificación con diagnóstico, priorización, identificación y priorización de actuaciones y una programación realista. ¿no? Como digo, el documento está avanzado y se va a presentar próximamente en las jornadas específicas. El que quiera más información al respecto la puede solicitar a, a decir o a nosotros y, y le mantendremos informados. Y luego la otra iniciativa es una estrategia de apoyo a la normativa. Dentro de este desarrollo, uno de los elementos técnicos que más lo condiciona son las normas de activo, ¿no? el tipo de normas que teníamos. Nuestra experiencia y la de muchas instituciones en las región es que las normas en diferentes países presentan carencias problemas, son exigentes y están un poco ajenas a las capacidades y el momento de desarrollo de los propios países. ¿no? Tratábamos de impulsar una estrategia desde el nuevamente desde el CERCAS con el apoyo de la CODIA, pero también en, en coordinación con otras instituciones que están en esta misma línea, el BID o el CAF, han hecho estudios muy importantes en la materia recientemente, ¿no? Y, y incentivarlo los países para que, que entren en esta reflexión de, de si tienen las normativas sectoriales más adecuadas. Esto que nació con, sobre todo en enfocado a las, a las normas de vertidos, pues por propia demanda de los países se ha ampliado toda una normativa sectorial. A normas de disposición de logos de planta, de reuso de aguas, de gestión de fluviales, etc. ¿Y qué productos estamos generando? Pues básicamente colaboraciones directas con países, la, dando apoyo en la revisión de las normas, pero también generando unos espacios de debate muy interesantes. Tan interesantes es que los propios espacios de debate, como fue una jornada que se celebró en junio sobre la normativa, se propuso por los países la conformación de una plataforma estable de intercambio de información sobre normativas con la idea de que sirva de foro eh, de coordinación internacional para tender a una lógica entre todos los países, por lo menos fronterizos de lo que deben ser las normas de calidad y normas de servicio. ¿no? Esto se propuso para la CODI y probablemente la CODI lo proponga en su próxima reunión como una actividad propia para acoger esta plataforma. ¿no? Pues otras cosas que estamos generando son eh, eh, manuales, recomendaciones de cómo abordar la revisión de la norma, etc. No hay capacidad para entrar en más detalles, pero ambas tareas pensamos que son importantes y aportan mucho. ¿no? Si, si quieren más detalles, si surgen en el detalle, los podemos, en el debate los podemos compartir. Muchísimas bueno. gracias, Ignacio. Eh, realmente la, el, el, los marcos normativos eh, elaborados de, de forma participativa eh, pueden ser uno de los son uno de los ejes críticos de avance del, del, del sector ¿no? y, y, y también ese trabajo regional conjunto que yo creo que se está haciendo en el marco de la CODI. Eh, paso ahora a Catarina, muy buenos días, eh, muy bienvenida. Un placer, les decía a todos al principio, la Asociación eh, Saneamiento y Agua para Todos constituye una alianza a nivel internacional, auspiciada por Naciones Unidas que trabaja para eliminar las desigualdades en el mundo para, obtener, para conseguir los derechos humanos al, al saneamiento y al agua, dado que aunque cuenta con numerosísimos socios, entre ellos creo que hay más de, de 70 países, Aprovecho la oportunidad para, para invitarles a todos calurosamente, a todos los socios de la región, a conocer la alianza y a incorporarse a ella. En este, en este marco, Catarina, eh, quería pedirte qué, qué, qué puntos resaltarías de la iniciativa y cómo viene trabajando hasta el momento, en particular en lo referente al saneamiento y al tratamiento de aguas residuales. Claro, Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación y por las palabras tan amables. Um, tal como comentó Carmen, WI es, es, es una alianza eh, que, que trabaja en los temas de agua y saneamiento, pero lo que es interesante es que nosotros pusimos el, la S antes de la uh, W, precisamente porque... Cuando la Alianza fue creada, hace 11 años, ya teníamos los, los creadores, tenían la, la, tenían la convicción, la realizaban que... Todo lo que tenía que ver con saneamiento estaba más retrasado que, eh, eh, que lo, eh, en, con respecto a, a, al agua. Eh, y, como decías, Carmen, tenemos más de 300 aliados y 84 son eh, gobiernos. Lo que hacemos, trabajamos en tres áreas principales. Una es el tema de la voluntad política. Y nosotros sabemos que muchas veces cuando hablamos de saneamiento eh, Sucede que los políticos están menos interesados, menos entusiasmados de que cuando hablamos de agua. Eh, y entonces nos parece que es, eh, es importante impulsionar, mantener a la voluntad política, eh, claro, sobre agua también, sobre higiene también, pero muy importante sobre saneamiento. Eso es número uno. Y, y sabemos que con voluntad política, con la, el impulso de la, de la voluntad política, eh, muchas cosas cambian, ¿verdad? Después, abogamos en favor de los enfoques de que tú hablabas, Carmen, de múltiples partes, interesadas para lograr el acceso universal a los servicios. Eso es número dos. Y número tres, trabajamos en la buena gobernanza del agua y del saneamiento del sector, y también eh, eh, eh, intentamos, de a través del fortalecimiento de la gobernanza, atraer nuevas inversiones, porque sabemos que necesitamos de más inversiones como Sergio lo, eh, lo decía, para lograr eh, los objetivos de desarrollo eh, sostenible y para, para lograr eh, los derechos humanos, el derecho humano al, al saneamiento. Eh, y, eh, y entonces, en ese marco, lo que hacemos es animar a nuestros socios a, a desarrollar las políticas públicas, la legislación, los presupuestos y otros instrumentos necesarios para lograr el saneamiento para todos. Y el financiamiento y la presupuestación inadecuados han sido el núcleo del problema, claro que son una consecuencia de no existir la voluntad política necesaria y el ánimo político necesario, y se han identificado como una barrera clave para lograr las metas. Claro que nosotros sabemos que, hay eh, elementos fundamentales que deben estar eh, presentes en un país para podernos atraer el financiamiento para el sector. Y eh, es ahí que les quería hablar un poquito de, de la importancia de, de esta perspectiva de sistemas, de refuerzo de los sistemas, de refuerzo de la gobernanza, eh, con lo que decía yo, las políticas públicas eh, eh, eh, las políticas públicas, eh, la legislación, eh, etcétera, eh, la capacitación en términos de, de recursos humanos. Uh, para lograr uh, uh, para lograr un ambiente favor, que favorece eh, eh, el, el sector. Y para eso, y muchos de vosotros lo saben, el BID, por ejemplo, ha trabajado de forma, o trabaja, de forma muy estrecha con nosotros eh, en, eh, eh, trayendo eh, eh, ministros de finanzas alrededor de la mesa para discutir precisamente estos temas. Eh, Traemos los ministros de finanzas para convencerlos, ponerlos alrededor de la mesa con altos dignatarios de organizaciones internacionales como el BIDO, Naciones Unidas eh, o la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para eh, convencerlos de la importancia de invertir en agua, saneamiento e eh, higiene. Gracias. Muchas gracias, Catarina. Raiza. Eh, buenos días. Eh, quería preguntaros a vosotros en el, en el caso de, de República Dominicana eh, si nos podía dar una pincelada de cómo está el sector de saneamiento y depuración y cuál consideran que es ahora el, el mayor reto, el mayor desafío. Yo creo que Catarina, Sergio, Nacho han puesto muchos elementos sobre la mesa. ¿Cuál consideran que es el, el, el principal reto? ¿Qué factores? ¿En qué factores habría que poner el acento? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, eh, República Dominicana está entre los países de Centroamérica que tienen una muy tasa baja de saneamiento. Sí, como decía Sergio, somos realmente la diferencia, la brecha entre agua potable y saneamiento en nuestro caso es cerca de un 80%. Eh, según el informe, Nacional que se realizó en el 2015 sobre las condiciones de las aguas residuales y excretas en República Dominicana arrojan que cerca de un 20% está conectado a una red de alcantarillado. Eh, actualmente eh, se está eh, trabajando en el INAPA como ente regulador que tiene la mayor capacidad o la mayor cantidad de provincias de la república en ampliar y disminuir esa brecha de saneamiento eh, se están trabajando una serie de rehabilitación de plantas el país cuenta con alrededor de 80 plantas de tratamiento eh, se podrían sumar Dos que entraron eh, eh, en funcionamiento ahora con el proyecto de vince los cinco municipios que está eh, Montecristi, que ya está en operación y tenemos ya para inauguración la planta de Villa Vásquez y la planta de San Cristóbal con los dos activados. Esto nos eh, permite ¿verdad? aumentar actualmente la capacidad de tratamiento que tenemos. Aparte de, esos, de esas plantas que van a entrar en funcionamiento, eh, el INAPA está ejecutando la rehabilitación de alrededor de cinco plantas, de las cuales ya tenemos proceso de licitación para iniciar. O sea que, Y la ampliación de las redes en algunos municipios. Esto nos está dando un margen de alrededor de un... 25% en aumento de conexiones domiciliarias eh, mm -hmm. en la República Dominicana. Bueno, actualmente, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos que enfrentar? Mm -hmm. eh, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Saneamiento, todavía tenemos muchos de los objetivos por desarrollar. Pero nuestros principales retos es el desarrollo de un marco legal que nos permita regular las eh, compañías que operan los servicios de agua potable y saneamiento. Contar con una mayor asignación presupuestaria para invertir en, la, en el acondicionamiento de sistemas existentes. Ampliar la cobertura de la red de saneamiento a nivel nacional con la construcción de nuevos sistemas y ampliación de sistemas ya existentes. Eh, concienciar y educar a nuestra ciudadanía. Tenemos muchos, muchos, muchos problemas. Debemos de invertir mucho en ese, en ese renglón. Y la mejora de la gobernanza entre los operadores de servicio para mejorar la cobranza del servicio y así disminuir un poco la inversión presupuestaria para el mantenimiento de los servicios existentes. Si yo no mejoro la calidad de mi servicio, lamentablemente no puedo cobrar. Pero eso es uno de los retos que eh, la República Dominicana está eh, considerando para ampliar, para mejorar en los próximos años. Eh, no, muchas gracias. Cualquier otra información, pues estamos para servirle. Muchísimas gracias, Raisa, eh, por, por la, las aportaciones. Y, y, y casi a Álvaro te, le haría la misma pregunta en el, en el caso concreto de, de Costa Rica. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la situación? Una pincelada sobre cuál es la situación del sector de saneamiento y depuración. ¿Cuáles serían los principales desafíos eh, por delante? ¿Qué elementos, qué factores destacaría de, esos, de esa situación? Muchas gracias, Álvaro, y muy bienvenido. Gracias, eh, gracias por la invitación. Saludos a, a todos y todas, es un gusto estar aquí con ustedes. En, en el caso de Costa Rica, bueno, actualmente nosotros tenemos eh, una eh, pequeña cobertura, ¿verdad? En, en, en alcantarillado sanitario y tratamiento, que sería el tema de de saneamiento. Estamos hablando de 15% de la población tiene alcantarillado sanitario y que llega a una planta de tratamiento de aguas eh, residuales. Eh, tenemos un 13,4%, que es un porcentaje similar con alcantarillado, pero sin planta de tratamiento. O sea, la recolectamos, pero no las tratamos. Y la mayor parte de la población, eh, cerca del 70%, eh, tienen, eh, usamos eh, tanque séptico y drenaje, ¿verdad? O fosas sépticas y drenaje y sabemos que un gran reto es identificar las zonas donde se utiliza esa solución sanitaria individual, que no es mala, pero que dependiendo de las condiciones debemos buscar cómo cambiarlo a una solución colectiva, ya sea por vulnerabilidad de, de, de posible contaminación de mantos acuíferos o terreno no apto para, para infiltración como lo, como lo conocemos. Eh, algunos avances que se han hecho en, en el país, bueno, eh, hace unos años se construyó la planta de tratamiento Los Tajos para la capital, verdad carecíamos de esa eh, planta de, de, de tratamiento tan importante, de una magnitud tan amplia, verdad de, de, para 2,8 metros cúbicos eh, por segundo. Eh, en el 2017 se creó la, la política, o se, se, se publicó la Política Nacional de Sanamiento en aguas eh, residuales. Sabemos que esto es un paso importante, pero es el inicio, ¿verdad? De, de eh, un cambio importante en el país. ¿Por qué? Porque viene todo lo que es la implementación. Entonces, eh, actualmente y desde hace unos eh, tres, dos, dos años y medio más o menos, eh, después de la publicación, eh, es, hemos estado trabajando de manera coordinada entre instituciones para su implementación. Esta política eh, no venía sola, ¿verdad? venía acompañada de un Plan Nacional de Inversiones, ensañamiento que analizaba los escenarios de la posible, del posible logro ¿verdad? De, del, del ODS 6, específicamente el 6.3, eh, para el 2030. Sin embargo, en ese análisis nos dimos cuenta que la brecha es bastante fuerte eh, en nuestro país y los desembolsos anuales, eh, por parte del gobierno que es la propuesta tendrían que ser muy importantes y en estos años hemos tenido algunos problemas de déficit fiscal por lo que lo vemos un poco eh, eh, difícil de cumplir al 2030 entonces ese plan nacional de inversiones lo eh, propone para un posible cumplimiento al año 2045 siendo un poco más eh, realistas y aún así eh, optimistas en el tema de eh, desembolsos para infraestructuras en saneamiento. Eh, eh, desafíos que hemos identificado en el tema de, de saneamiento, bueno, educar no solo a la población, sino también a profesionales en el manejo adecuado de aguas residuales, analizar otras modalidades para implementar los proyectos de saneamiento, eh, como por ejemplo las opciones de alianzas público-privadas, continuar con esta implementación de la política nacional de saneamiento, como les, como les mencionaba, especializar a técnicos y profesionales del país en el área eh, de saneamiento, eso es una brecha importante que tenemos y que compartimos también esa brecha con muchos países de la región, y, eh, e investigar y adaptar tecnologías alternativas apropiadas para pequeñas poblaciones, que eso nos ayudaría mucho en poder avanzar en, este, en esta cobertura de saneamiento que requiere eh, el país. Así, básicamente, eh, ese es el, el resumen de nuestro estado, eh, que creemos desde el Instituto Costarricense de Acuerdos del Cantarillado, que es el ente vector en servicios de abastecimiento y saneamiento. Cualquier consulta adicional. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Álvaro, por lo, lo, lo, lo, lo directo y lo concreto. Eh, en este poco espacio que nos queda, yo querría hacer énfasis eh, en, en algunos aspectos que han tratado ustedes de, de, de financiación, de, de otros de la sensibilidad de la población y de otros aspectos que no son el financiamiento, que no es la infraestructura, eh, y, pero que son esenciales. Eh, lanzaría mi primera pregunta empezando por Catarina y Sergio, pero le ruego que, que cualquiera complete. Eh, y es, eh, Catarina, ¿cómo hace frente a este reto de la financiación? ¿Cómo lo hacéis en la SWAP eh, para poder llegar a esa cobertura universal? Estos tres aspectos que indicabas. Um, muchas gracias, Carmen. Uh, claro que el, el otro tema que mencionaste también es súper interesante, de, de que necesitamos nosotros, además de la financiación, no porque eh, la, el empoderamiento de la gente, de las poblaciones, hacer con que ellos tengan la información, y hacemos eso mucho te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este año hicimos una campaña sobre asequibilidad de servicios de agua y saneamiento. ¿Cuál fue nuestra idea? Nuestra idea fue de disipar esta concepción tabú, no sé qué, de que estos servicios no deben ser pagos, ¿no? Deben ser gratuitos, etc. Y, no es, y hicimos la campaña en tres lenguas en español, en francés y en inglés, precisamente para intentar, trabajando con socios en los países, etcétera, precisamente para disipar esta idea de que tienen que ser gratuitos. No, es en nuestro interés, de los que puedan pagar, que paguemos. Eh, si no, estamos en un mundo injusto y no sostenible. Eh, y entonces... Este empoderamiento de la gente para reclamar sus derechos, pero para también tener una información correcta de lo que quiere decir reclamar los derechos. Reclamar los derechos no lo quiere decir gratuito para todos. Hablando un poquito de financiación, eh, Carmen, si me permites, lo que yo quería decir es que, Preparamos un manual que está disponible en cuatro lenguas para ministros de finanzas. Está disponible en inglés, en francés, en español y en portugués. Y hablamos de las cuatro medidas que los gobiernos deben tomar para asegurar financiación. Uno de ellos es maximizar el valor de la financiación pública existente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Focalización de los subsidios. Nosotros sabemos que, y mejorando, claro, la planificación y la gestión financiera del sector. Hay un estudio del Banco Mundial, eh, liderado por eh, Luis Andrés, en el cual él, él dice que el 56% de los subsidios llega al 20% más rico del mundo y que solo el 6% llega a los más pobres. Quiere decir, esto, claro, estamos invertido en gente que nos necesita el apoyo. Así que vamos a utilizar... La, la plata, los fondos públicos, mejor. Uno. Número dos, movilizar más dotaciones financieras. Les voy a dar un ejemplo solo, porque tenemos poco, poco tiempo, reformas de las tarifas. Nosotros sabemos que eh, el sector es financiado a través de impuestos, claro. De préstamos, de, de las transfers, transferencias y de tarifas. Sabemos también que en muchos países del mundo las tarifas son demasiado bajas. Yo no quiero ser políticamente incorrecta. Yo eh, estoy convencida que eh, aquellos que no pueden pagar las tarifas, por razones que están fuera de su capacidad de control, porque son pobres, han perdido el empleo, claro, necesitan de apoyo, pero los que pueden pagar, deben pagar. Y en, en muchos países es necesario rever, revisar la estructura tarifaria para tornar el sistema más sostenible. Número tres, incrementar la financiación nacional eh, eh, reembolsable. Por ejemplo, eh, por ejemplo, mejorando el, dese el desempeño del sector mediante la evaluación de la solvencia de los proveedores de servicio, etc. Número eh, trabajando, por ejemplo, perdón, brindando apoyo a la próxima gener generación de enfoques, por ejemplo, de microfinanciación o en la creación de fondos rotatorios. Vi en varios países del mundo fondos rotatorios fun funcionando muchísimo bien. Finalmente, eh, el fomento a la... Em eh, a innovación y también a nuevos enfoques menos conocidos, como por ejemplo accediendo a los fondos para el clima o aprovechando las inversiones internacionales no tradicionales, los bonos de impacto social y otros métodos. Voy a quedarme por aquí, ¿no? Porque hay poco tiempo. Gracias, Carmen. Gracias, Catarina. Haya... Muy interesante. No sé, el, el resto, Sergio, el resto, yo os pediría comentemos la financiación y después los otros elementos. Eh, eh, yo quería comentar de, ese, de, de educación de la ciudadanía eh, y de marcos, de, de otros elementos de, de marcos normativos. Sergio. Solo un, un, un par de anotaciones complementando lo que mencionaba Catarina. Este, únicamente el 5% de la financiación climática está viniendo al sector de agua y saneamiento en adaptación. Únicamente el 5%. Y sabemos que agua es esencial para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Ahí hay un esfuerzo importante que hacer. Este, ese es un, un tema. no Otro, efectivamente, como también Catarina mencionaba, que la gente que pueda pagar, pague. Que haya subsidios para las personas que no puedan pagar. Ese es un tema normativo que hay que trabajar. Este, y a esos, a esos dos temas me gustaría complementar este, algo que Álvaro mencionó. Las soluciones que busquemos tienen que ser no convencionales. Porque los problemas que estamos enfrentando son no convencionales. Este, y ahí tenemos que trabajar con, una, con un cambio de mentalidad. Este, porque si seguimos construyendo como antes, o seguimos haciendo las cosas de una manera más eficiente como las que íbamos haciendo antes, no vamos a lograr la cobertura ni encienar. ¿no? Es importante empezar a buscar soluciones no convencionales, soluciones a medida este, que atiendan las necesidades de la población y del medio ambiente. Porque hoy en día la afectación en encienamiento es a la gente y al ambiente. Muchas gracias. No sé si desde Dominicana, eh, Álvaro, Raiza, eh, queréis añadir algo a este punto de financiación que los dos habéis mencionado. O, o si prefieren ustedes, yo el segundo tema que, que iba a poner sobre la mesa es precisamente, lo, lo, lo, ha, lo ha atacado Catarina en primera instancia, ¿no? que es precisamente eso, cómo implicar a la sociedad mmm, para, para que se realmente se, se incremente la conexión y el pago del servicio. Son derechos humanos, pero no son gratis, ¿no? Y eso es parte esencial del éxito. No sé, eh, Raisa Álvaro, eh, por empezar por ustedes. Como decía Catalina, bueno, la educación a la población, sacarle esa idea, ese chip, que es una de las principales cosas que a nosotros como operadores del servicio nos crea un gran déficit, el tener que... Eh, el subsidio a, a los servicios de agua potable y saneamiento. Entonces es importante educar a nuestra población y yo eso es una de las medidas que hemos estado implementando cada vez que vamos a hacer evaluaciones para ampliaciones de sistemas. Hacemos un trabajo social con las juntas de vecinos, para empezar a introducirle, cambiarle y explicarle cuánto nos cuesta a nosotros llevarle ese sistema de agua potable y saneamiento hasta su hogar. Y eso es una medida que hemos estado implementando a principio de este año, luego de la pandemia, porque hemos visto que nos puede dar mayor resultado hacerlo así inmediatamente el técnico realiza la evaluación, se, se le solicita a la unidad de, de trabajo social para que hagan las reuniones y nosotros los técnicos acompañamos para explicar y llevarles cifras para que ellos puedan entender que no es gratis, que cuesta mucho y que hay que pagarla. Gracias. Muchas gracias, Raiza. Álvaro. Gracias. Eh, bueno, sobre los dos temas, primero sobre el tema de, de financiamiento, eh, para poder avanzar en, en nuestros países en el tema de, de infraestructura, en, en, en saneamiento, ya, ya nos hemos dado cuenta que a través de las tarifas es prácticamente imposible, no es viable socioeconómicamente ni políticamente, digamos, el trasladar los costos de inversión a las tarifas de, de saneamiento por su alto eh, costo como lo acaba de, de, de mencionar eh, Raisa ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, lo que han hecho también otros países, la forma en que han ido avanzando y es el poder uh, eh, incluir dentro de la agenda de, del gobierno, del país ¿verdad? Este tipo de infraestructura como se hace con puentes, puertos, aeropuertos carreteras, ¿verdad? Sin embargo aún así es difícil eh, eh, en nuestros países por, por el grado de endeudamiento por los déficits fiscales que que sufrimos eh, y demás, ¿verdad? Por eso la, la importancia de poder también hacer eh, que puedan participar la, la parte privada en estas alianzas eh, público privada que es una modalidad que se está, se está analizando en, en Costa Rica y que sabemos que se está aplicando en otros países y que ha funcionado, al menos en el tema de saneamiento, ¿verdad? No en el tema de agua potable. Y en el tema de, de eh, educación, de transmitirle a la gente ese... Esa eh, información sobre el saneamiento, bueno, en el, en el caso de Costa Rica, el AIA tiene un programa, ya tiene bastantes años, que se llama Vigilantes del Agua. Eh, prácticamente ha estado enfocado al tema de agua potable, ha tenido eh, resultados bastante exitosos, que es el educar, el darles eh, esta información a los niños, a los escolares y a los colegiales, verdad que se puedan apropiar, ellos llevan información a su casa, les exigen a sus padres que tienen que cerrar la llave, que tienen que ahorrar agua, y esto funciona, no solo en los centros educativos, sino también en las viviendas. Pues desde hace un par de años para acá, se incorporó el tema, se está incorporando el tema de saneamiento cada vez un poco más, y esto es importante para hacer esa conciencia, al menos aquí, desde el punto de vista escolar, eh, como público meta y colegial. También eh, se han hecho talleres para asadas. En Costa Rica, las asadas son las asociaciones administradoras de, eh, de agua y, y alcantarillado sanitario, las pocas que lo tienen, ¿verdad? qué es lo que les hemos hecho énfasis, que en el tema de saneamiento no hay que relacionarlo directamente con infraestructura, con un alcantarillado de gran diámetro que pase frente a las viviendas y con una planta centralizada grande de alto consumo energético. El tema de saneamiento podemos, y así se lo hemos eh, eh, dicho a ellos, ¿verdad? Podemos verlo desde el punto de vista individual, una asociación comunal que maneja excelente Mente, eh, su sistema de agua potable, bueno, puede preocuparse por el saneamiento conociendo, viendo si en las soluciones individuales que tienen cada uno de sus usuarios, hacen un correcto uso y disposición de las aguas residuales, ¿verdad? Que todas las aguas vayan al tanque séptico, porque tenemos la mala práctica de que solo las del servicio sanitario y todas las grises y jabonosas van al cordón y caño al frente de la casa y llegan a los ríos, ¿verdad? esta situación que la conocemos. Bueno, eso es un tema donde podemos ir cambiando esa perspectiva del tema de manejo adecuado de las aguas residuales, que es eh, el saneamiento. Y por supuesto, las que tienen un poco mayor de recursos y condiciones, poder buscar estas alternativas, estas tecnologías alternativas de bajo costo, tanto de inversión como de operación y mantenimiento, para que puedan salir adelante también con este tema. En el caso de Costa Rica es muy importante porque estamos hablando de más de 1.500 asociaciones de este tipo en, en el país que representan cerca de un 30% de cobertura en la población. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Nos quedan unos minutos y yo quería, quería lanzar una, una pregunta adicional. Hemos hablado de financiación, de, de sensibilización y educación social y de, y, y de marcos tarifarios, de tecnologías adecuadas, pero yo quería... Eh, Nacho, además de ese marco financiero, empiezo ahora por ti, eh, ¿Qué otros? Bueno, se han mencionado distintos aspectos, pero ¿qué otros aspecto, aspectos clave para el desarrollo del sector eh, destacarías tú y que a veces no le estamos dando la, la importancia adecuada en el, eh, en el ámbito de saneamiento y depuración? Se han, se han mencionado muchos y realmente muchos de ellos están relacionados. ¿no? Sin decirse... Desde una perspectiva de financiamiento, se ha hablado de las asociaciones público-privadas, pero lo que orbita en todo esto es tener unos modelos de gestión, unos modelos de operadores que hagan sostenible. Y esto yo no creo que haya un modelo único, sino que probablemente en cada situación pueda haber diferentes opciones que sean las más adecuadas, ¿no? Estas asociaciones público privada y tal siempre están en grandes poblaciones donde pueden ser una operación interesante, pero siempre nos queda el mundo más rural, poblaciones pequeñas, donde la gestión, si no coge una escala supramunicipal, es muy poco sostenible. Lo que decía antes Catarina, que la financiación tiene que ser lo más útil posible. O sea, estamos hartos todos de ver plantas que las dejamos, las construimos, las dejamos en perfecto funcionamiento. Tenemos operarios preparados que hemos preparado y al cabo de los años, o porque han cambiado los operadores, o porque se han cansado, o porque ha caído en desidia política, o por lo que sea, la planta no funciona o funciona mal. ¿no? Es muy duro que necesitemos tanto dinero y que lo que invertamos no funcione. ¿no? Entonces, si sí pensamos que, que el proyecto, lo que decíamos, que aquí se ha hablado de todo, de la concienciación, de trabajar con las comunidades. No son proyectos de obras, son proyectos de servicio. Tenemos que asegurarnos de darle una continuidad a esos servicios y de que eso permanezca en tiempo. Y eso individualmente nos lo aporta. O sea, hay que generar un mercado laboral con unos profesionales que, que vayan desarrollando acompasadamente. O sea, si tenemos que generar ese desarrollo tan enorme en tratamiento de aguas, que es algo que no existo, Tendremos que tener los profesionales que sean capaces de atender esa demanda laboral. Si no, se irá el que sabe y pondrán a uno que no sabe, ya aquello no no funcionará y acabará deteriorándose prematuramente. ¿no? Entonces, hay que desarrollar también los profesionales, las capacidades y los modelos de gestión, sobre todo para las poblaciones que, que más complicado tienen dar esa dotarse de esas capacidades, tanto técnicas como económicas, para sostener. Muchísimas gracias, eh, Nacho. No sé si alguien tiene algún comentario final, sería lo último, porque te debemos terminar aquí. Eh, si alguien eh, piensa algún factor que no se haya tocado. Tal vez solo complementando lo que decía Nacho, este, y haciendo eco de algo que mencionó Catarina, este, innovación. Este, y, y, pero, así, pero ahí sí me gustaría empezar por lo que decía Nacho, la principal innovación tiene que ser hacer funcionar lo que existe. Porque muchas veces lo que existe no funciona. Entonces hay que empezar por ahí. Pero eso no quiere decir que este, hay que concentrarse solo en eso. Hay tecnologías este, desarrolladas en, en otros lugares que pueden adaptarse, que pueden importarse, que cuestan menos, que se pueden este, aplicar en menor tiempo que se pueden escalar este, y lo mejor siempre es enemigo de lo bueno. Entonces es importante darle un impulso a eso este, a través de soluciones no convencionales. Muchísimas gracias Sergio y, y muchísimas gracias a todos por, por su participación. Yo creo que, que muy enriquecedora. Creo que ya el, el que en la semana medioambiental haya una sesión dedicada a saneamiento y se ponga de, de, de relieve esa íntima conexión y vinculo con lo que señalaban hace un momento Sergio de, de la poca financiación relativa al cambio climático que va a parar a agua ¿no? cuando realmente es un punto eh, crítico. Desde luego ha quedado muy claro que el saneamiento y la depuración va mucho más allá de las infraestructuras. Eh, Sergio hablaba de la brecha de acceso, de tiempo, de financiación y, y las soluciones complejas, eh, yo creo que se han puesto sobre la mesa la, la importancia de los marcos normativos e institucionales, marcos normativos que eh, en muchas ocasiones deben ser progresivos, no, no trasplantar la, la normativa de, de otros entornos, la, la importancia de, de la sensibilización a la población, de la revisión de los marcos normativos, de la buena utilización de los subsidios, eh, la, la necesidad de capacitación eh, de, de tener buenos profesionales que remarcaban, Ignacio y, y, y Álvaro, la necesidad de incrementar esa financiación que señalaba Raisa. Bueno, yo creo que hay eh, suficientes eh, factores puestos sobre la mesa para incorporar a esa agenda medioambiental eh, de la SEGIP que permita que por una parte en una fecha anterior a ese, dos, a ese espeluznante 2073, que, que señalaba eh, Sergio, eh, podamos obtener eh, el acceso universal a, al saneamiento, pero combinarlo con, con el derecho de las generaciones presentes y futuras a un, a un medio ambiente eh, adecuado que permita eh, seguir eh, ejerciendo nuestros derechos humanos a la hora del saneamiento. Muchísimas eh, gracias a todos y, y bueno, les invito. Eh, cada uno de ustedes ha podido dar solo unas pinceladas. Les invito a conocer mejor eh, la, la iniciativa de saneamiento óptimo del, del BID, a entrar en la SUA y, y a poderse bueno, acercar eh, en todo lo posible. Por nuestra parte, estamos a su disposición también en nuestras oficinas técnicas de, de la región para, para ponerles en contacto. Eh, y hemos y nos podemos acercar a INAPA y al, a IA. La información está ahí disponible. Por supuesto, a las iniciativas planteadas. Eh, yo creo que, que de, de una manera conjunta por todos los socios de la región, de manera participada, esas iniciativas de planificación sectorial de las que nos hablaba Nacho. Un millón de gracias a todos y seguimos.